Nuestra querida Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba está a punto de cumplir 60 años de vida. En todo este tiempo ha contribuido con la sociedad argentina formando profesionales de gran calidad humana y técnica. Este, eh, somos como una escuela eh, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas junto con la Escuela de Nutrición la Escuela de Fonoaudiología, la de Tecnología Médica, la de este, Fisioterapia este, Kinesio. Eh, así que tenemos una línea de dependencia directa a la Facultad de Ciencias Médicas. Hay muchas cosas que hacemos conjuntamente este, y hay algunas otras que este, tienen como cierta este, eh, autonomía. La Escuela tiene distintas este, líneas de actividades, eh, por un lado tenemos el ingreso digamos, o el ciclo de la carrera este, tradicional, por otro lado está lo que se llama el ciclo de complementación curricular que comprende este, dos trayectos, uno es el trayecto de articulación y otro es el trayecto de licenciatura. Específicamente en ese trayecto de articulación ofrecemos la posibilidad a todos los enfermeros egresados de escuelas terciarias no universitarias que puedan realizar ese trayecto de articulación para luego completar sus estudios con el trayecto de licenciatura y obtener el título de licenciado en enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba. Hasta hace unos años la universidad no pensaba en traspasar sus muros físicos para desarrollar la educación en otras provincias y en otras localidades. Este, enfermería lo pensaba desde el punto de vista de la necesidad de la formación del recurso humano. Y es así que eh, cuando lanzamos la licenciatura, la formación en dos ciclos en esta carrera, hará aproximadamente 30 años que tiene este plan, egresados nuestros del primer ciclo que residían en otras localidades o en otras provincias querían saber cómo podían hacer para continuar sus estudios en la universidad sin necesidad de estar radicados acá. Y también estaba el requerimiento de los egresados de las escuelas terciarias, como podría ser Cruz Roja, que quería estudiar continuar sus estudios, la licenciatura, sin necesidad de comenzar desde primer año, porque hasta ese momento, un egresado de una escuela terciaria aún reconocido oficialmente, si venía a la universidad para cumplir el ciclo de licenciatura, tenía que empezar de cero. Entonces, es así que un grupo de docentes con asesoramiento pedagógico comenzó a pensar la oferta de la educación a distancia para el segundo ciclo con una formación intermedia que se llamaba Ciclo de Complementación Curricular, en ese momento le decíamos Trayecto de Articulación, donde se daban contenidos que nivelaban a la gente de las escuelas terciarias con los contenidos que desarrollábamos nosotros y el egresado nuestro o de otra universidad podía ingresar directamente a la licenciatura de venir de una escuela terciaria donde el grupo de, de, de compañeros de estudio y de docentes era pequeño y donde todos nos conocíamos y donde ya teníamos un, una modalidad de trabajo, eh, cuando uno viene a estas instituciones tan grandes sinceramente al principio asusta, eh, si esa es la palabra exacta no sé, pero sí sentí temor, no solamente por el estudio en sí eh, sino porque el nivel académico se modifica, las exigencias son superiores, eh, los tiempos parecen ser más cortos, que se soluciona con predisposición y ganas. Eh, no es mucho más que eso lo que hay que hacer para poder este, cursar en una, eh, en una universidad. Sí, en lo académico hay una gran diferencia la parte anterior es más tecnicista y la universidad amplía los conocimientos, esos vacíos que teníamos bueno. en la universidad te aporta todo, ese, esa ciencia, ese conocer, ese saber nuevo y ese investigar dentro tuyo que, que hay más todo lo que uno aprende y todo lo, lo enseña en la universidad hace un conjunto para poder tener un conocimiento real y científico que es un momento este, propicio este, porque hay toda una, una política de, de inclusión, de dar espacios a todo el que quiera venir a estudiar a la universidad. Es una universidad pública, es, es gratuita. Creo que este, la educación este, por excelencia, este, en cuanto a la educación superior, este, no hay mejor que el ámbito eh, universitario. Así que yo creo que... Este, tienen que aprovecharlo, eh, no solo porque este, se les da o se les brinda todo lo que tenga que ver con el nuevo conocimiento, sino también porque es un espacio de formación diferente. El espacio universitario es distinto. Eh, la vida del estudiante universitario de una universidad pública ofrece este, otro tipo de de vivencias, de experiencias, de, de vínculos, de lazos que se, que se este, forman y que se fortalecen con el tiempo este, de una manera eh, invalorable. Al menos eso es lo que mi, mi experiencia me dice. ¿no? A través de las elecciones que se realizan todos los años, este, bueno, fui candidata y fui electa. Y ser consejera en la Facultad de Ciencias Médicas implica... Este, junto eh, con el resto de los claustros que conforman el Consejo Directivo de la Facultad este, ser parte del co de la misma. Creo yo, este, si sin mal no recuerdo, este, que es la primera vez que un estudiante de enfermería esté ocupando un lugar en el claustro estudiantil, representando en el Consejo Directivo a los estudiantes de todas las Facultades de Ciencias Médicas y históricamente este, no recuerdo que haya habido este, otro estudiante de enfermería ocupando un lugar como consejero en la facultad. Yo decidí estudiar ser enfermera porque amo lo que hago, amo mi profesión. Me encanta cuidar a las personas, pero cuidarla no en el sentido maternal, sino en el sentido científico de la palabra cuidar, que eso es lo que nos forman eh, acá en la escuela. La escuela nos forma eh, no solamente con, para que salgamos eh, automáticamente ni, ni seamos mecanicitas, sino también para que seamos personas, que no nos olvidemos de ser eh, humanos y que atendemos a otro humano que nos necesita. Entonces debemos tener calidad en lo que hacemos, en todo sentido, en el trato y nos olvidamos que que son seres humanos y nos olvidamos que nos están pidiendo en ese momento la ayuda y no una ayuda de dádiva sino una ayuda este profesional y ahí tenemos que estar nosotros eh, capacitados en todo sentido y para saber también manejar el estrés no es cierto eh, les voy a contar también una anécdota hemos tenido chicos que eh, mamás solteras que nos dejaban mientras iban a clase a su bebé Uníamos dos sillones y lo poníamos a dormir mientras la madre estaba en clase. Por ende, les puedo decir que desde primer año a quinto año los estudiantes hacen uso de la biblioteca. Y estamos tratando de que cada vez sea más grande el uso de la biblioteca. El impacto del estudio universitario en mi carrera profesional y también en, en mis cuestiones personales tuvo un impacto eh, muy bueno, muy positivo... Incluso te puedo decir que hasta superó eh, las expectativas con las que yo vine a este lugar. El título de grado eh, te da todas las posibilidades eh, de crecer, de mejorar y de ser un buen profesional. El ser egresado de la Universidad Nacional de Córdoba te abre todas las puertas. Todas las puertas y los campos de la, de la enfermería en mi caso. Y en realidad yo podría decir en base a tu pregunta sobre qué implica venir a, a realizar el trayecto de, de articulación en la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba. Y yo creo que implica todo. Y cuando digo todo, digo posibilidades ilimitadas del desarrollo intelectual. No crean ustedes que yo lo que les estoy diciendo es que van a tener posibilidades económicas diferentes a otro egresado de otras universidades. Pero el estar en la Universidad Nacional de Córdoba, con la trayectoria que tiene y con la, la gente que tiene adentro, es este, invaluable. Entonces a estos este, postulantes, le diría así, o interesados, este, los estoy llamando a sumarse a un grupo humano. Que, que en todas las dimensiones de las personas, en lo afectivo, en lo intelectual, en el desarrollo social, está siempre en la vanguardia. Y eso no tiene precio. Ser parte de la Universidad Nacional de Córdoba no tiene precio, no se adquiere en ningún lado y no tiene posibilidades de comprarse en otros ámbitos. Yo creo que ser parte de la Universidad Nacional de Córdoba es un sello que nos distingue y como lo dice el escudo de la universidad, donde vayas en el mundo, porta mi nombre. Esas son las, las letras que están escritas en nuestro escudo y creo que así tenemos que funcionar. Y, y para aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar en otras universidades, en el extranjero, el orgullo que se siente cuando reconocen nuestra universidad como una de las más prestigiosas de América, no tiene valor. Entonces los estoy invitando a formar parte de un grupo excelente, donde la academia está presente siempre, donde la ciencia está presente siempre, donde los afectos y las relaciones humanas están presentes siempre. Y para mí eso es lo más significativo que podemos ofrecer como invitación a los que se quieren formar con nosotros. Quiero darles las bienvenidas en este nuevo emprendimiento dentro de este ciclo de nivelación. Eh, es un gusto recibirlos ya que es un intercambio de conocimientos entre ustedes los alumnos y nosotros los docentes. El ciclo sirve para que continúen con esta carrera dentro del mayor ámbito universitario y es por eso que estamos acá para ayudarlos, guiarlos y que terminen su carrera profesional. El ciclo de complementación curricular hace ya bastantes años que estamos trabajando sobre ellos y es un gran gusto recibirlos por el hecho de verlos cuando se reciben su título eh, es un logro de ustedes, el 50%, un 20% de la familia y un 30% de los docentes bienvenidos y esperemos que logremos juntos el objetivo propuesto para este año Este espacio que ofrece la Universidad, que ofrece la Facultad de Ciencias Médicas y específicamente la Escuela de Enfermería, me parece que es una oportunidad muy importante para que ustedes lo puedan aprovechar. Los que ya se han incorporado a este trayecto de articulación en este año 2014 y de pronto este, para todos aquellos que en algún momento deseen este, venir, nosotros ofrecemos lo que tenemos de la mejor manera y estamos dispuestos a seguir teniendo eh, las puertas abiertas. ¿no? institución vuelve a abrir sus puertas una vez más para ofrecer todo su potencial académico a las nuevas generaciones de profesionales que buscan complementar su formación para asumir un nuevo rol en este dinámico escenario sanitario que ofrece nuestro país